Y aquí había un Corfe, tío, que lo he visto Ahora me está dejando de loco este juego ¿Este juego le gusta? ¡Míralo! ¡Mi Corfe! No sé si era este que he visto, pero me da igual Eh... Pues que para lo que tenía, tío Ya se lo puede meter por donde... ¿Sabes, no? Por ahí bueno, ahí, no he podido. Me ha parecido ver a alguien. Es eh, Porrazo interesante, el que me acabo de llevar. Eh, sí, voy a por el corfe ese de, de, de los árboles. Me estoy dando muchas leches. ¡Hola! ¿Eh? No, no, me han matado, ya verás. No, no, no, no, no. No, me ha matado, tío, y tenía la manzana dorada, pero no me la he tomado antes de ir a por él. Es que... ¡Qué cosa más tonta, tío! ¿Cómo puede ser tan inútil? O sea... Hay gente inútil en el mundo y luego estoy yo <risa> A ver qué hay por aquí Aquí tiene que haber algún corfe Vale, es que si no... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Cómo me gusta esto Cómo me gusta Sí, sí, sí, sí, esto me gusta Esto me gusta Venga ¡Oh, oh, oh! No voy a pasar de eso Vámonos Mira, mira Hay gente, eh Son tres Tres, chaval Uno, dos O sea, hay uno aquí otro allí, he visto otro por allí dando vueltas Esos dos no sé si son timo o algo Pero vamos, mucho, mucha gracia Vale, seguimos, ¡Ole! <ríe> vale, ahí le damos Le queda poco, vamos Este tío es tocto Es tocto, o sea, lo peor que puedes hacer Es eso que acabas de hacer Este tío... Me voy. Quedamos tres jugadores. Eh, entre ellos estoy yo, o sea, dos personas y yo. Diez segundos para el dead match. Pues nada. No. <ríe> Adiós, chicos, que vamos a morir. <ríe> pues nada. <no. ríe> Adiós, chicos, que vamos a morir. Bueno, realmente tengo las de ganar, ¿vale? Pero no me quiero fiar de nada. Así que voy a ir para el medio. Vamos. Vámonos. Para el medio. Y ahora nos giramos. Por este, no, este no, este este sí ¡No! Vale, es que no sé de quién fiarme de, Realmente no nos podemos fiar de ninguno Ahí está la gracia del Deathmatch, que no nos podemos fiar De nada, ni nadie Oye, este tío, o yo tengo una puntería Malísima, que también o Este tío es un maldito pro, eso sí, lleva una armadura Asquerosa, pero malo No es que sea, oye Que no juguéis con fuego, con fuego No se juega Vale, voy a perseguir a este, este que está pegando ahora Puedo aprovechar, vale, me, me estoy quemando porque soy así de listo Que voy a donde la gente se está quemando No, me, no te aproveches cuando yo estoy quemándome Vale, perfecto, quedamos nosotros dos Señor, no tengo, no tengo flechas, me pensaba que tenía para dispararle mientras él viniese Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Hemos ganado nuestros juegos de hambre Un ¡Oh, juego de hambre! Después de 500 años perdiendo No me lo creo, tío No me lo creo, joder ¡Joder! Tío, y encima estoy insultando Corre, corre Ostras, qué susto, tío Me diste No, no, no No, no, no No, ojo, no, no Corre bray bray, bray, bray, Bray, Bray ¿Qué, qué, qué? qué? ¡Ahhh! ¡Corre! Corre, corre, corre, corre, corre, corre, tío Ostras, chaval Cuidado, celo, celo Te coge no, no, ¿Cómo? ¿qué dices? No, no, ¡Oh, no, ¡Ah oh, tío, no, no. ¡Ostras! Te enganchó, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, para comida, no, comida, no, no, no, no, no, esto vale, uh -huh. oh, no, no, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué siempre entro a las trampas? ¿Cómo salgo de aquí? ¡Ah! ¿En serio? Bien. Y no parece una buena persona Allí Somos tres, le intimidamos Oye, pues acaba de tomar una manzana dorada, ¿eh? Eso sí, no tiene nada Y después hay otro que aquí está Míralo Se toma tomado una poción ¡Eh, camino, no me pegues, hombre! ¡Uy! Bray, ¿te quemaste? Sí <risa> No pasa no. nada A la lava, a la lava, a la lava <risa> A la lava ¡No! ¡No, no, no! ¡No, espera! ¿En serio? ¿En serio? Bray, ¿estás vivo? Dime que estás vivo No... <risa> <risa> Esto es horrible Esto es horrible Oye, aquí hay uno yo Mira tengo algo. una capa pintada No tengo... ¿Este es tonto o comes pronto? ¡Bray! ¡Eh! ¡Hala! ¡Para abajo! ¡Para no! abajo me mató! ¡No, Bray, Bray, no! ¡No! ¡No! ¡Bray, no, tío! ¡Bray, ¡No, tío! ¡Bray! ¡No! Está el payaso aquí ¡No! ¡Hala! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me ¿Sí? cachis! ¡Me mató! ¡Cachis! Unos van soldados y los otros... ¿Dónde estás tú? Eh, ¿Me ves? Estoy encima de una monta... ¡No, no! ¡Ah, te veo! ¿Ves? Ahí, lo, ahí te lo vas no, ¡No, no, no, Bueno, hombre. Yo te sigo, oye. Tengo una espada de diamante. Venga, va. Hombre, yo me siento muy seguro ahora mismo, ¿eh? La y verdad. Yo, vamos bien protegidos. Vamos Tenemos genial. un montón de comida. Sí, sí, sí. sí, sí. Vamos, vamos bien, vamos. Bien. Dios, no. Este lag, ¿por qué? ¿Este lag, por qué es? ¿Por qué es? ¿Me lo, me lo quieres explicar? La táctica de, de engañar. Sí. Venga. Bueno, yo tengo un pollo en la mano, o sea que ya voy engañando. Mira, ¿no? vale. Pero yo creo que lo he perdido. Que es que has ido para adelante. Ah, míralo, mira lo está aquí, está aquí. Vale, Vaya, está, el... está quieto, está quieto. Mira, te espero, te espero. Te espero y le damos. ¡Venga! ¡Ay, no me a mí! Dios! Melo, Deathmatch. Dios, esto es muy fuerte. Vale. Voy vale, a skin que le hemos <risa> Esta ha sido buena, eh. ay, pobre, me ha dado pena. <risa> Vamos, ¿Tan? vamos, celo, te lo tenemos, lo tenemos ¡Uh! ¡Hala! Vale, le di vale, ¡Dale, Melo, dale! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¿Dónde está? Venga, ¿Dónde dale, está? está ahí detrás está? ¡Uh! Vale, le están cayendo rayos Por tonto Vale, vamos ¡Hala, a pasar! Vale, vale. ¡Vale! ¡No, no me pegues! Oh, ¡No, no no, no! no vale! vale! A ver, un momento, un momento vale. Seamos buenos, ¿vale? Regeneremos todo, yo te dejo que regeneres Y se toma la manzana, la asquerosa <risa> <risa> vale eh... si no, se cuenta, ¿no? no no no no me he dado cuenta Venga, Mielo, pues eh, a mí yo no acabo de regenerar pero cuando quieras vale no regenera regenera Oye. vale vale me quedan dos corazones eh... vale eh... si no, se cuenta, ¿no? No, no no no no me he dado cuenta Venga, Mielo, pues eh, a mí yo no acabo de regenerar pero cuando quieras vale no regenera regenera Oye. vale vale me quedan dos corazones eh... Uf, estoy nervioso es que no te quiero matar melo Ah, bueno, pues no me mates, oye. Bueno, empieza. Venga, va. Cuando quieras Venga, quiera. vamos. Melo, melo, melo, melo. ¡Oh! Uh. ¡No, no, no, no! no <risa> lo... Vale, paro, paro, paro, que tienes lag. Ya lo he visto. Ya, tengo un montón de lag. Espera. Dale, Aria dale. no tienes, eh. ¡Aria no! ¡Aria dale, no! Dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh, oh. oh. no, no!